Pues venga, vamos a empezar. Eh, Maru. Es que como eres la última, pero no solo tú, si es estado los demás, que vengáis para acá. Que vengáis para acá para ver algo. Bien. Eh... Está claro que el resumen era lo importante porque le habéis puesto la letra grande. Ma, ma. Eh, aquí lo importante era el resumen y los objetivos porque lo habéis puesto con, con letra grandes. Está así más o menos bien, las clasificaciones y calificaciones bien, los tiempos están bien, habéis puesto también la edad, el escudo lo habéis puesto ahí achatado y eso... Y los objetivos, mejorar la habilidad como normal, mejorar la puntería de precisión, mejorar el equilibrio estático y dinámico. Bien, Bien lo único que sí os digo que mejorar velocidad, sí, pero por, especificar un poco más mejor, mejorar velocidad de desplazamiento o alguna cosa así, no tan genérico. Eh, avanzar en cada una de las fases logrando mayor puntuación que el equipo Ricobar. Vale. Cumplir los objetivos pedidos para ganar en cada fase. Es muy genérico, pero bueno. Es que ahí podríais todo, poner qué es lo que es cada fase, pero a lo mejor es que era muy largo. Sí. Y luego, objetivo, conseguir mayor puntuación que el equipo rival al concluir la última fase del juego. Vale, pues está claro que esa es la condición de victoria. Lo pasamos y vemos el siguiente. Que habéis puesto todos los grafiquillos con la posición inicial. Eh, ¿Son cuatro equipos o dos? Dos. Son dos equipos. Lo que pasa es que en una de las fases se, eh, se dividen esos dos equipos en dos no, si sí, lo digo porque como aquí hay dos y luego dos, en esta fase es que el mismo equipo está dividido. Vale, pues ya está. Pues está más o menos así bien y parece que está divertido. A lo mejor en algunos podía haberlo reducido como en este o en ese, y en este que era un lío total, haberlo ampliado. ¿no? Pero sí, está bien. Lo digo porque ese lo había hecho como muy en chico y este en grande cuando ese parecía como más. Sí, sí, pero está bastante bien. Pues venga, vamos a empezar. Venga, empezad. Habéis visto lo que hemos dicho de esto, ¿no? Bien, pues venga. Eh, vale, pues vamos a empezar. Eh, el juego se llama La leyenda de la costa tropical y son tres fases el juego, ¿ok? Primero será una primera parte de carreras de obstáculos y tal, esa la llevará Juanfrey, la va a explicar un poquito. Eh, luego un, una más de habilidad, que será con balones y tal. Y luego una última, que es, es una búsqueda del tesoro, ¿vale? Y esa la llevaréis. ¿Entonces ahora? a Vale, la fase 1 son, consta de dos fases, la carrera de relevo y la carrera de obstáculos. La carrera de relevo, que vamos a hacer tres, una que va a ser por pareja de la patacoja, otra que va a ser por bancos con, con los que vas a tener que pasar por encima, haciendo equilibrio, y la tercera que va a ser ah, una cosa muy chula que has a Y la carrera de obstáculos, ¿Sí? vais a tener todos los materiales, bueno, algunos materiales de ahí, y vosotros mismos en el equipo vais a tener que ponerle los obstáculos a, a vuestro equipo arriba. No, no, no. <risa> luego la segunda fase eh, es un juego en el que se divide, los dos equipos se dividen en dos grupos y de manera que cada grupo va a estar la esquina del campo, los que estén eh, en esta parte tienen que ir hasta la izquierda lanzándolo a los más de arriba y sin que caiga. Y dura, durante 5 minutos hay que intentar conseguir el máximo número de puntos posible, que será eh, haciendo una ida y una vuelta sin que caiga el balón. Y luego los siguientes 5 minutos eh, se va a meter eh, una parte en la que si pasa el balón dentro de un aro, luego tiene la posibilidad de lanzarle otro balón de espuma a alguien del equipo contrario y si le golpea pues le ha un punto. Vale, y la última fase es una búsqueda del tesoro, en la cual eh, se esconderán canicas y tienen que ir a buscarlo. Eh, los dos equipos tendrán diferentes roles. Uno será un buscador, que tiene que encontrar las canicas. Otro será los piratas, que pueden quemar a los buscadores. Habrá también un sacerdote que para curar a los que estén quemados tal, que luego ya lo digamos, ¿no? Vale. Eh, de aquí... Pa' acá un equipo, de aquí para acá otro. Toma nosotros, Vaya que división? Toma, Toma, no me muevo. De aquí para acá, ya. Ya. me ¿Qué no ¿Qué Vamos Carlos, que estoy contigo. Además que lo que dijiste, estamos feliz que no, no ¿me ¿no? entiendes? técnica mía, ¿eh? No, vale. a ir. Aquí, en la mesa profesor. En encima, encima de la mesa, ¿eh? Aquí, lanzarlo, por favor. Y el piso. Vale. <risa> bueno, Inés, <iremos>. bueno. <risa> el desplazamiento es sí, siguiente Nos cogemos. Con nuestra pareja así, a la patacoja, vamos saliendo. Ahí, ahí, con ritmo, con ritmo. Mira qué buen ritmo. Oh. No paga, no Dani, estamos bien. Soy la pareja más coordinada que hoy he visto saltar a Patacoja. Vamos, es que no... Mira, mira, observa a los demás. Cuando había he hecho la de la mano pero todos juntos, ¿cómo? No? Os cogéis como. yo oh, sí. le da mucha pena. ¿y tú? ¿tú ya has ¿qué <laughs> tal? ¿qué tal? To Sí, sí, pero sale de lejos. Sale de lejos, pero bueno, vosotros... Se aprecia, se aprecia. Se aprecia. Si